¿Qué tal amigo craneano, amiga Craniana, Qué bueno que nos estás visitando del otro lado del cristal. Estamos aquí toda la banda pues montando una nueva rola para que pues disfrutemos juntos de nuevo material de cráneo dentro de poquito, ¿no? Estamos checando un poquito de la armonía de las guitarras, de las rítmicas, para darle una vueltecita de tuerca a la rolita, autoría de El Buen Doño y el Buen pin Para quitarle el sonido a la armonía, güey, ¿no? Sustituyen los no acordes. Güey. Entonces, este, yo? No. no sigue estudiando. Ah, ¿Cómo lo oyen? Está chido, ¿no? Ya suena a Ahora vamos con el verso sí, directo al verso Sí. Está chido, ¿no? Sí En lugar de hacer... Está mejor, ¿no? Sí. sí Sí, está mejor Después del primer coro regresamos al riff ¿Al riff? Ahí es un ripsito un... Ajá sí. Entonces lo que voy a hacer es... Ahí sí tengo lo que voy a hacer Nada ah, es que quiero cambiar la rítmica Okay. Porque toda la rola es, es tiene los mismos acentos. Pa, pa, pa, pa. Entonces no cambia en ningún momento hasta el, el coro y todo es igual. estaría bien chido. Igual en la parte del riff, en la segunda vez, lo cambiemos, había yo pensado que hiciéramos. Necesitamos un acorde, el agua. ¿Cuál es el segundo riff? Vamos a probarlo. ¿Abrirá no, el riff normal? Sí, entonces es el riff a normal. A ver, pues. ¿cómo ven? No, para que cambie, porque ¿Sí? si no es ¿sabes? la misma rítmica todo el tiempo, entonces te vuelve loco, cabrón. Sí, está okay. sí, bien, está chido. Entonces, doble sí, sí. ¿Tú solo, que es sobre el coro, uh -huh. sí, no voy a hacer el... O sea, al, al normal, no, okay, pero sin que obviamente okay, me parece, te pues en eso andamos. Pórtense mal, cuídense bien, nosotros somos cráneo y nos vemos en la que sigue.